Bien el tema de hoy cambiando la perspectiva sobre el estrés entonces para empezar quisiera saber de ustedes qué es que ustedes piensan sobre el estrés sí. el estrés es muy estresante ¿Qué más, ustedes sienten estrés en sus vidas Sí. a veces hay alguna situación más específica que les genera más estrés Sí. y el estrés siempre es algo malo o también puede ser algo bueno ya pararon para pensar y ya pararon para pensar si el estrés es algo natural o no natural, sí, a veces no. Entonces, ¿cómo son? Son cuestiones que uno puede responder sí para algunas situaciones, no para otras. Entonces, el tema de estrés genera diferentes interpretaciones, porque todos tenemos también diferentes experiencias, diferentes interpretaciones, diferentes creencias, diferentes perspectivas, diferentes mitos. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de eso también para que al final podamos comprender este proceso y poder ver una perspectiva diferente, una perspectiva más empoderadora y más libertadora que nos haga ser responsables por nuestro propio bienestar. Entonces, hay una creencia de que cuanto más estoy estresado, más recibo un reconocimiento de las personas. Es como que hay una competencia de quién es más estresado. Porque las personas reconocen que yo estoy bajo una gran presión, estoy trabajando duro, y genero en las personas o este reconocimiento que me trae cierto elogio o puede generar también eh, un medio de conseguir la lástima de las personas. Uy, pobrecito, sí está pasando por situación difícil, está estresado, entonces puede mantener su enojo, puede sentirse triste porque está bien, entonces el, el elogio que uno recibe, ay sí, usted es muy trabajador, por eso está estresado, o sea la lástima que uno recibe de la persona, ay pobrecito, está enojado porque está estresado, entonces esto me ayuda a fortalecer una justificativa, de que tengo que seguir así, tengo que sentirme mal, estresado, para poder recibir este reconocimiento, entonces esta justificativa me mantiene dentro de mi zona de confort, porque como dijo el compañero, el estrés es una señal de que algo no está bien y tiene que cambiar, pero se me alimento, de estas justificativas que las otras personas refuerzan, pero que yo mismo genero sobre mi propio estado, difícilmente voy a salir de esta zona de confort. Y esta zona de confort no necesariamente es algo confortable, porque vivir estresado no es confortable. Hay siempre un malestar, consciente o inconsciente, de fondo. Pero quiere decir zona de confort, porque es una situación que yo conozco. Yo conozco resultados se sigo haciendo así. Entonces, vuelvo a reproducir un patrón. Si siempre pienso y hago las mismas cosas, siempre voy a tener los mismos resultados. Yo conozco y estoy confortable en esto. Pero, ¿cómo hago y qué necesito para salir de esta zona de confort? Un Un cambio. ¿Qué necesito para generar este cambio? Darme cuenta. A veces me doy cuenta, pero así mismo no tengo eso lo que necesito: determinación, determinación valentía. Porque salir de la zona de confort sería, es decir, salir del conocido a algo desconocido, que es el resultado del cambio. El cambio va a generar una respuesta a veces desconocida, entonces necesito tener valentía para salir de este estado conocido, pero sé que me hace sentirme mal para arriesgarme en un estado que pueda traerme un bienestar. Esta valentía tenemos que tener, y esta valentía me va a aumentar este poder de cambiar de poder salir de este modo automático que estoy acostumbrado y poder dar un salto y tratar de hacer las cosas de otra forma entonces desarrollo esta virtud y voy determinarme a hacer este cambio pero hay otro factor que también me impide de dar este paso a frente que está relacionado con los conocidos que es que el desconocido genera uno, el miedo, ok, me determino y soy valiente, quiero cambiar, doy el paso a frente, y si no logro, y si yo fracaso, entonces el miedo al fracaso también me impide salir de mi zona de confort, a veces porque tengo muchas expectativas, a veces porque quiero alcanzar algo que es que no necesariamente es algo verdadero. Muchos factores influencian que me hacen sentir mucha inseguridad. Me aumenta este sentimiento de temor, de miedo, de no poder lograr algo positivo a través de este cambio. Y vuelvo al patrón que estaba y sigo justificando mis acciones, mi estilo de vida estresante, y ahí me quedo por un largo periodo de tiempo hasta que al final algo muy grande ocurre en mi vida que me haga hacer el cambio forzosamente. Pero no queremos eso, entonces por aquí estamos tratando de darnos cuenta de qué, qué tipo de proceso ocurre en nuestras mentes, que a veces no nos damos cuenta, pero tenemos la oportunidad a través del autoconocimiento, a través de este espacios, de poder dar, darnos cuenta, de poder volver hacia adentro y realmente verificar y es que me impide hacer un cambio, estoy justificando ciertas actitudes que no me hacen bien, pero las sigo haciendo, y todo esto también generado por una creencia que trae la sociedad, como la otra creencia que es que la sociedad espera que uno piense muy rápido, trabaje muy rápido, es como el pedido era para ayer, lo que usted tenía que hacer era para ayer. Cuando uno va a eh, aplicarse para un trabajo, un requisito, trabajar bajo presión. Entonces, todo eso la sociedad espera. Espera que uno trabaje por muchas horas. Espera que uno eh, se destaque, sea excelente en todo lo que haga. Eficaz y eficiente. Eficaz y eficiente. O sea, es algo que uno se eh, espera de una máquina, de un motor, que no pierde energía con el calor que se eh, que se convierta totalmente en la energía y un movimiento, entonces eso es la expectativa de, de la sociedad, que uno se convierta en una máquina y dejamos de ser humanos y esta, esta, esta creencia me hace perder mi propia identidad yo ya no siento que yo soy quien soy porque me reconocen por las cosas que hago, por el trabajo que realizo, por la calidad de mi acción. Si es excelente, yo me siento excelente persona. Si trabajo mucho, me siento una persona muy valorosa, muy trabajadora, y eso me da mucho valor. Entonces me confundo mi identidad con lo que hago. Pero yo soy lo que hago. Cuando pienso que soy lo que hago, me genera una confusión. porque me genera un vacío? Ser, sentir que soy lo que hago es ser una identidad superficial. Me identifico con acciones, con papeles, con posiciones. Si dejo de hacer eso, ya siento que no tengo el mismo valor. Me deprimo vuelvo a sentir el vacío por no tener mi identidad propia por no sentir que realmente soy trato de llenar este vacío con cosas externas el hacer mucha gente a veces es adicto al hacer porque siente que cuando no hace como que se siente un vacío que no estoy haciendo nada, ¿qué pasa? no me siento bien y este no sentir bien por no estar haciendo alguna actividad, a veces es falta de conexión con su propio ser primero uno debería sentirse ser quien uno es yo soy un ser de luz, si no puedo sentir que soy un ser de luz que esta experiencia solo de ser y entrar en contacto con yo que no soy traer un estado de bienestar, si no puedo sentir eso es porque yo no creo que soy eso yo creo que eso es lo que hago. Entonces no puedo sentir eso porque realmente no lo creo. Lo que yo realmente creo es lo que yo aparento ser para las personas. Porque lo creo lo que las personas dicen, lo que sienten de mí. Si yo hago un trabajo bien hecho y la persona me dice, este trabajo fue muy bien hecho, felicitaciones. Yo creo más en eso de lo que siento sobre mí mismo. Por otro lado, si la persona me dice, no, mal hecho su trabajo, está mal, ¿qué voy a creer de mí? Que soy mala persona. Entonces, poner hacia afuera, hacia situaciones externas, hacia las opiniones externas, la responsabilidad de mi estado interior es depender de otras cosas, es volverme un esclavo entonces, esta otra creencia de que vivir estresado es bueno que uno siempre tiene que estar haciendo cosas, me hace desconectarme de mi identidad original ustedes percibieron en sus vidas que pasaron por alguna situación como esas, como esta desconexión o esta presión de la sociedad que hace con que, si, sí, uno tiene que vivir así pero al final vimos que lo que es realmente el estrés entonces la idea es limpiar esos filtros, ver el estrés sin la perspectiva de estas creencias y verlo como es como una respuesta biológica que eh, pasa cuando uno percibe frente se percibe frente a un peligro. Entonces ocurren cambios inmediatos en eh, el aspecto psicológico, en el aspecto fisiológico, aumenta unas hormonas, aumenta la adrenalina, la circulación sanguínea se va al cerebro, al músculo para luchar o huir y se estimula más este estado alerta y este instinto de sobrevivencia. Voy a luchar, voy a huir, tengo que estar alerta. Esto frente a una sensación de peligro que puede ser real o irreal. Ejemplo, estábamos hablando atrás hoy. Si está temblando, eso va a pasar. El nivel de estrés de nosotros va a aumentar y, fisiológicamente, uno va a sentir en el cuerpo. La sangre va a cambiar en la posición, todos preparados para huir o luchar o a veces quedar paralizado pero es una alteración inmediata que nos pasa frente a un peligro concreto pero el peligro puede no ser concreto, puede ser generado por mis propios pensamientos como estábamos hablando, la ah, semana santa siempre tiembla, o cuando hace mucho calor también tiembla entonces empiezo a crear pensamientos que generan en mí una sensación de peligro constante, que no es real pero experimento como si fuera real y este estado de alerta y de peligro constante va a generar alteraciones a nivel físico y mental, aumentando la, el riesgo de generar muchas otras enfermedades, hasta el riesgo de ataques cardíacos y situaciones de depresión, de cambios profundos en el estado mental. Entonces, volvemos con que los músculos se vuelvan más tiesos. A veces uno no sabe qué es. Estar relajado yo trabajo con masaje y todo entonces yo pido para la persona relaje suelta el brazo ay ah, sí, yo estoy relajado pero relajado es totalmente relajado pero no tiene una referencia de lo que es estar relajado está siempre tenso pero cree que está relajado porque internamente está siempre con esta sensación de que algo está pasando que me genera un peligro este estado de alerta constante este estrés de fondo que no se termina también nos, nos volvemos muy impacientes, no tengo paciencia para nada, me falta tiempo para todo, y muy irritables. Las personas hablan conmigo, nos, no las comprendo, y cuando hablo con las personas no me comprenden, me vuelvo irritado por eso. Algo pasa de diferente en la calle, que no estaba esperando, me rito, ¿por qué está presa así? ¿por qué la persona hizo hasta Y quiero corregir el otro, no, usted debería hacer eso porque usted hizo algo mal entonces, nuestro patrón de comportamiento cambia de manera tal que mi estado natural es de enojo. No natural, pero creo que es natural porque es constante. Igual que el estrés, creo que el estrés es natural porque mi vida es constante. Además de eso, también me siento como más deprimido, más fatigado, más agotado porque todo este estado y todos estos pensamientos negativos que genero van drenando mi poder interior cuando mi poder interior se disminuye, me siento incapaz cualquier cosita que pasa, diferente de lo que estoy esperando ya, es el fin del mundo, es algo mucho más grande de lo que parece ser me siento incapaz de afrontar las situaciones por más pequeñas que sean porque interiormente mi poder ya se fue se desgastó con esta lucha constante y con estos pensamientos negativos que yo mismo puedo estar generando y no me doy cuenta. Hay también un, un, un señal de dolor profundo que me impide de estar bien. Y este dolorcito que siempre está ahí, que a veces considero como natural, no es una señal de que algo tiene que cambiar y no es natural, pero lo ignoro después después después porque pongo siempre todo lo demás adelante porque si yo necesito reconocimiento externo para sentirme bien siempre voy a poner la opinión de los demás y las situaciones adelante de mí mi bienestar nunca va a ser prioridad porque siento que no soy capaz de sentir mi propio bienestar a partir de la experiencia conmigo mismo siempre necesito que alguien me alimente, entonces pongo las personas adelante de mí, así que tengo tiempo para todo y todos, menos para mí cuando hago este cambio de poner todo adelante de mí y no tener tiempo para mí pierdo la oportunidad de hacer crecer mi poder interior lo dreno también, entonces paso más tiempo drenando mi, mi, mi propio poder interior que ayudándome a fortalecer, a estar más fuerte para afrontar las situaciones. Entonces, como respuesta de eso, las situaciones siempre me van a generar estrés. Y el estrés en realidad este sentimiento de que las cosas externas me generan estrés, incomodidad, desconforto. Y yo también sentir que vivo en la superficialidad y pongo energía y mi atención se va hacia afuera, me hace creer que cuando me siento mal también, mi esfuerzo para cambiar, cuando me doy cuenta que hay que cambiar algo, la primera cosa que trato de cambiar es afuera las personas no, porque las personas me estresan las situaciones el trabajo me estresa entonces, cuando me doy cuenta que hay que hacer un cambio trato de cambiar lo que no puedo entonces esto también hace con que pierda mi energía mi poder interior y puedo estar pasando la vida toda luchando para que tal persona cambie porque así si la persona cambie no voy más a estresarme. Puedo cambiar de trabajo y pasar a otro, a otro, pensando que, ah, no, cuando yo cambie de trabajo, voy a estar bien. Y después cambio, sigo mal. No, no, voy a cambiar de país porque hey, Brasil está terrible. Vengo a Costa Rica, uy, también está terrible. Entonces, hey, nunca voy a sentirme bien. Cambio de país, cambio de trabajo, cambio de pareja, cambio de religión, cambio de... de, de de todo, pero sigo mal porque el cambio no es hacia afuera no puedo desperdiciar mi energía tratando de cambiar algo que no puedo pero como mi atención está hacia afuera es lo que yo veo que puedo hacer entonces la idea es volver la atención y la mirada hacia adentro porque mi respuesta es la única cosa que puedo cambiar la situación es esta, el trabajo es esto yo puedo cambiar mi respuesta en relación al trabajo. La persona es así, yo puedo cambiar mi respuesta en relación a las situaciones con esta persona. Esto sí tengo responsabilidad. Pero cuando no tengo fuerza y ni quiero tomar esta responsabilidad, yo pienso que es natural. No, claro, usted trabaja así, es natural que usted esté estresado. Claro, su esposa es así, es natural, pobrecito, el esposo estar estresado es natural. Entonces uno deja de responsabilizarse por, por su propio estado interior y las cosas se vuelven natural. Y uno sigue sin hacer ningún cambio. Cuando sigo en este patrón y cada vez más voy drenando mi energía interior, voy sintiéndome cada vez más incapaz. Cuando me siento incapaz, dudo de mí mismo. Y estas dudas que genero en mí mismo, como que genero más grietas para que más poder interior se va. Entonces hay que verificar en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos ¿Qué tipo de comportamiento estoy haciendo que me está haciendo con que yo mismo hago que mi energía interior se drene? Y desde este reconocimiento, poder actuar con responsabilidad. Ok, sí, estoy generando tal pensamiento. Sí, tengo esta creencia que me hace justificar eso y eso y eso. Sí, dudo de mí mismo porque no me conozco. No conozco mis capacidades, mis habilidades, no conozco mis virtudes. Entonces, tengo que llevar más atención a eso. Priorizar mi estado, priorizar esta conexión con el ser. Entonces, darme tiempo de verificar y poder actuar. Cada vez que, hace, que hago eso, va cerrando estas grietas y voy dejando de desperdiciar, de perder mi energía. Y voy trabajando para llenar este poder espiritual. Y vamos a ver por qué es importante acumular poder espiritual para afrontar el estrés. Porque el estrés también es una fórmula física. ¿Quién aquí estudia física o ingeniería o algo así? No, pero es así. El estrés es igual la presión dividido por la resiliencia, ejemplo, visualicen una tonelada de algo, muy pesado, sobre una placa de acero, y ahora la misma tonelada sobre una placa de cemento, ¿cuál va a ser la respuesta de estas dos placas frente a la presión de una tonelada?, va a ser igual, ¿Qué va a pasar con la placa de acero? ¿Y la de cemento? Si es este cemento chino y todo ahí alterado, sí. <risa> se rompe. Entonces, la presión es la misma. Lo que va a hacer la diferencia es la resiliencia. Y cada material tiene una resiliencia distinta, una capacidad de soportar sin alterarse diferentes eh, la misma presión tiene capacidades distintas de alterar, de soportar o no, sin alterarse. Y cada uno de nosotros también. Cuanto más poder interior tengo, soy más capaz de ser resiliente y soportar las presiones. Pero cuanto menos poder interior tengo, más soy susceptible de romperme. Por eso lo que pasa es que a veces la misma situación en el trabajo. Cuatro personas pasan por la misma situación en el trabajo, una se deprime, la otra quiere salir del trabajo, la otra se pelea con el jefe y la otra soluciona las cosas. Entonces, normalmente, por no sentirme capaz de responsabilizarme por mi propio estado interior, la fórmula se vuelve así estrés es igual que presión así ah, el trabajo es muy duro claro que usted va a sentir estresado como estábamos hablando antes se vuelve natural porque dejamos de considerar la parte que me toca a mí trabajar porque me siento a veces muy débil o muy incapaz de poder responsabilizarme sobre mí mismo, porque siempre estoy acostumbrado a mirar hacia afuera. Entonces, la perspectiva que trabajamos en la espiritualidad es, si me siento en un estado que me está generando estrés, voy a mirar la presión como algo que está en una situación pero tengo que trabajar para fortalecer mi estado interior porque cuando esto está débil creo que la, pres la presión que está sobre mí es mucho mayor se vuelve una montaña y yo me vuelvo un hormiguito. otra cosa también que pasa es que cuando no trabajo mi poder interior estoy tratando de gastar energía y mi esfuerzo está para cambiar la presión ¿Cómo voy a cambiar una tonelada? No toca a mí, una tonelada es una tonelada. No voy a cambiar el clima, si está lloviendo o no. El trabajo que tengo que realizar es este trabajo. No tengo que cambiar este trabajo para sentirme bien. Pero tal vez cambiar mi actitud en relación a eso. Si llueve por la noche, yo tengo capacidad de protegerme. Llevo abrigo, llevo sombrillas. Alguien viene a recogerme, no sé el trabajo me está generando un, un malestar, ¿qué puedo hacer para protegerme en relación a eso? Tal vez cambiar la actitud, cambiar mis pensamientos en relación a tal persona, cambiar la forma con que interacciono con ellos tal vez esto ya va a generar un cambio suficiente que empezó de mí, que va a ayudar en esta fórmula a disminuir el estado de estrés Entonces, visualizar el estrés como es, sin filtros, y poder actuar donde tengo poder de actuar sobre mí mismo. ¿Y qué serían estas presiones en la vida de uno? ¿Qué serían estas presiones en la vida de uno? Pueden, pueden hacer un pequeño ejercicio. En este momento de mi vida... ¿Qué es que me genera más presión? ¿O cuál es el factor que más está generando este malestar o este estrés de mí? En este momento. Y luego visualizar esta situación que más me genera estrés. Identificar, identificar cuál es la respuesta que estoy acostumbrada a dar a esta situación. Verifico si esta respuesta hace con que mi poder interior se disminuya igualmente. Y se está disminuyendo voy a tratar de identificar ¿Qué virtud tengo que desarrollar para sentirme más fuerte y capaz de afrontar tal situación? Y a partir de esta virtud que yo identifico que necesito desarrollar, voy a meditar siempre. Esta cualidad ya está en mí, pero tengo que hacerla emerger. Porque yo trabajo aumentando mi resiliencia, aumentando mi poder interior. Cuando me identifico con quien realmente soy y descubro que yo soy un alma, llena de virtudes me conecto con estas virtudes y trato de expresarme desde ellas lo que pasa en el día a día para poder eh, para poder responder a las expectativas de los demás o para poder complacer a los demás yo no actúo en base a lo que soy de verdad Pierdo mi autenticidad, pierdo mi creatividad, mi espontaneidad. Entonces actúo en base a algo que es falso. Y muchas de las veces las respuestas a estas situaciones diversas o depresión de son en base a esta necesidad de complacer, en base a algo que no soy. Entonces, volver a conectar con quién soy, descubrir las virtudes de mí mismo y hacerlas emerger para que de ahí pueda construir un estado de alto respeto. Cuando yo sé quién soy, con las virtudes que tengo, me siento capaz de afrontar las situaciones, sea más o diversa que sea, pero necesito descubrir y experimentar eso. Esto tiene que ser la base de mi alto respeto, y no el, recono el reconocimiento de los demás, que fluctúa y que no es verdadero. Lo que es verdadero es lo que es eterno en mí, pero se me olvida, se me olvida y paso a creer que soy otra cosa. Esta crisis de identidad es que hace uno perder su poder retomo mi poder cuando vuelvo a sentir quién realmente soy y que tengo herramientas y capacidades y habilidades suficientes para afrontar las situaciones que la vida me presenta, así que puedo volver responsable nuevamente por mi propio bienestar, Pudieron identificar la virtud que necesito. Además de a veces identificarnos con algo que no somos y eso también eh, disminuye nuestro poder, a veces creemos que nuestra idea de suceso o de logro o de realización también es algo externo, también depende del reconocimiento de los demás, sentirme que soy bonita para los otros, sentir que los, desear que los otros tengan una buena imagen de mí, entonces muchas veces gasto mi energía actuando de manera a complacer y a llegar a las expectativas de las personas en relación a mí para que yo no me sienta diferente, para que yo me sienta acepto. Y voy a llevar a esta aceptación externa el sentimiento de bienestar, que es temporal y no es verdadero. Comparando con, con el comportamiento y la actitud de un niño, que en una situación ponemos como en, en, un, en, una, en un palanque, no, no, como, como un, un, un lugar donde las personas actúan, una, un, un escenario. Ponemos, invitamos al escenario eh, un adulto. Venga, venga al escenario frente a muchas personas. Y el adulto va al escenario como ustedes creen que un adulto reaccionaría. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es que este adulto sentiría cuando es invitado a un escenario ser voluntario para algo? Primero que ya no quiere ir, pero a veces lo obligan y lo pone ahí. Se siente estresado, no sabe lo que va a hacer, no sabe lo que las personas van a pensar de él. y Esto genera un estrés altísimo porque quiere estar bien para las personas, quiere generar una imagen positiva, pero... No sabe lo que las personas van a pensar de él. Entonces, eso limita. Le da miedo, le da angustia y estrés. Y ahora ponemos ahí en el escenario un niño y otros parecitos de niño ahí ¿eh? que, que están juntos. ¿Cómo ustedes creen que va a ser la respuesta del niño para esta misma situación? Más espontánea. Más espontánea porque el niño nada más. Ah, haga tal cosa, ay sí voy a hacer eh, no está desimportando de que lo que las personas van a pensar de él lo que sí importa él eh, es jugar ay ah, aquí puedo jugar puede, entonces va a hacer cualquier cosa que le pida, ah no sé haga el grito ahí con las piernas y los brazos, y ahí va a hacer cualquier cosa con tanto que sea jugando y mejor se comparte con los compañeros, porque ahí todo juego y él disfruta pero si se, se pide para un adulto hacer la misma cosa con brazos y piernas ahí, no hace, no, que voy a pasar ridículo. Entonces la, la actitud es distinta, porque el niño ve todo como un juego. Y al, al, al disfrutar el juego, la perspectiva, lo que es suceso para un niño, es poder jugar. Es lo que más desea jugar. Y tener esta experiencia de poder disfrutar el momento compartiendo con las personas. Mientras que la, la idea de suceso para un adulto esto también es totalmente diferente. Que tener una imagen buena frente a las personas. Que es totalmente desconectada de, de lo que uno vino a hacer en este mundo. Que es disfrutar y ser feliz. Entonces, poder ver... Todas las circunstancias que paso en mi vida como un juego también me ayudan a no vivir estresado. No voy a resistir, no voy a pelear, voy a fluir. Y si frente a todos en un escenario cometo un error, ¿qué pasa? No pasa nada. Pero ¿qué es que sentimos? ¿Culpa? ¿Vergüenza? Entonces, un error me lleva un sentimiento muy negativo de culpa, pero una actitud que hice equivocada, es una actitud equivocada, entonces tengo que hacerme responsable por eso, ok, me equivoqué en eso, cuando es responsabilidad y no culpa, yo aprendo con mis, por mis errores, ok, yo hice esto, me equivoqué, puedo ser mejor de la próxima porque aprendí tal cosa pero si no lo tomo con responsabilidad, lo tomo como culpa, se mezcla mi acción equivocada conmigo mismo. Entonces, si hice mal eso, es porque soy mala persona. Y si siento eso, me da vergüenza. Y si siento culpa me da vergüenza, ¿qué hago con eso? Me quita el poder y trato de esconder. Porque si quiero que las personas me vean bien, no quiero que vean eso porque siento vergüenza escondo mis errores y una forma muy común de esconder sus propios errores es echando la culpa en los demás entonces, yo reflejo la culpa en los demás por sentir mi propia responsabilidad en error, pero por tener vergüenza no lo asumo y pongo a los demás en la situación, en las personas de todo y este tipo de pensamientos venían de a mi poder, me impide de hacer el cambio. Y otro tipo de pensamiento era resistencia, las cosas son como son, no tengo que pelear, hay un orden natural en las cosas, es como un río, el río va a fluir y arrastrar todo lo que tiene que arrastrar, seguir su camino y va a llegar al mar. Entonces tengo que confiar que el río va a llegar al mar. A veces no confío en mi propia vida y resisto. Quiero controlar todo. Quiero desviar la ruta del río. En vez de hacerlo bajar, quiero hacerlo subir. Entonces gasto muchísima energía en eso. No puedo controlar las cosas. Cuando trato de controlar y cambiar el orden de las cosas naturales, yo mismo estoy generando mis y estoy desperdiciando mi energía. Entonces poder fluir como un río... Es como trabajar mi poder y aceptar. Aceptar que las cosas son así. Las personas son como son, como tienen que ser. Están desempeñando su propio papel. Las situaciones externas son las situaciones. No son ni buenas ni malas. No necesito resistirlas. Y por más que parezcan que sean malas las situaciones, hay siempre un fondo que me trae beneficio. Algún aprendizaje, algún secreto. Pero si no voy adentro, no me doy este espacio de silencio, no me separo de la situación, no tengo esta visión más amplia, nunca voy a ver este secreto, porque voy a estar ahí mezclado. Y voy a experimentar solo que esta situación es mala. Y voy a resistir, ¿no? Porque no puedo. ¿no? Porque esta situación no debería ser así. Entonces, poder desapegarme de la situación aceptarla como es, sin ningún prejuicio, me ayuda a poder ver el secreto que está por detrás, y poder aprender algo, algo que va a hacer, traer un beneficio a mí misma, a mi vida, porque está ahí por algo entonces las situaciones que vienen, que a veces son adversas no son estrés son legales entonces también es una otra forma de cambiar la perspectiva pero yo solo logro hacer eso, se me siento Poderoso. Se me siento débil. Cualquier mosquito que está ahí para mí ya es el fin del mundo. Pero se me siento fuerte. Puedo mover una montaña. Algo gigante, el peso de una tonelada se vuelve el peso de una pluma y no hago esfuerzo. Entonces, independiente de lo que estoy haciendo, el trabajo que hago las personas con que convivo. No es necesario que yo tenga que cambiar eso. Primero, puede ser que sí, tengo que cambiar, pero primero tengo que cambiar mi actitud. Y si cuanto más yo alineo lo que yo quiero para mí con lo que yo estoy haciendo, más puedo hacerlo disfrutando. Y no es en términos superficiales y externos. Ejemplo, ay, yo quiero... Yo quiero trabajar en una clínica de salud integral y todo, pero estoy aquí limpiando el piso de mi casa. No, no es externamente, que yo voy a alinear, es internamente. Porque no es que me va a traer satisfacción trabajar en una clínica de bienestar natural integral, no. Lo que me va a traer satisfacción es poder ayudar a las personas, es poder sentirme útil compartiendo, lo que a mí me hace bien, no es trabajar en esta clínica o tener tal puesto o esto, pero cuando yo puedo llevar esta intención en todo lo que hago, si estoy limpiando algo, si estoy cocinando, yo voy a hacer esto con esta intención y voy a transmitir lo que quiero para mi vida, que es poder compartir eso, que me hace bien y hacer los demás bien también, independiente de lo que yo haga independiente de las personas con quien estoy, si son personas conocidas, cercanas o si son personas desconocidas, porque cuando tengo la sensación de que estoy contribuyendo, aportando, ¿cómo me siento? Inmediatamente. Feliz. Y este estado interior disminuye el estrés. Cuando uno siente que aporta, que contribuye, ya no ve las cosas como algo estresante disminuye este sentimiento de malestar porque estoy generando en mí un sentimiento de bienestar porque mis acciones están alineadas con mi intención, con lo que yo realmente quiero para mi vida. Entonces estas preguntas también uno tiene que verificar qué es que yo realmente quiero para mi vida y qué es que estoy haciendo en este momento. Están alineados, lo hago con la misma intención porque así como un niño que disfruta cuando juega, yo tengo que estar disfrutando cada momento de mi vida y no es que tengo que hacer, tengo que poder lograr disfrutar del presente. Cada vez que logro esto, mi poder interior va aumentando. Voy a poder vivir... A partir de quién realmente soy y expresar con autenticidad, con creatividad, con originalidad quién soy. Y no vivir respondiendo de manera automática, de acuerdo con las personas, con que las personas esperan. Y voy a terminar con una frasecita muy bonita de Nelson Mandela. Que nuestro miedo más profundo no es ser incompetente sino increíblemente poderosos, porque imagínense ustedes en una situación que ustedes creen que no tiene poder ninguno, pero en realidad ustedes tienen poder, se dan cuenta que tienen poder, pero viven así como si no estuvieron, eso sí, eso sí es profundo, entonces nuestro miedo no es que no somos de no ser incompetentes, nuestro miedo es de darnos cuenta de que somos increíblemente poderosos, entonces que esto sea una inspiración y que esto vuelve a encender a nosotros esta actitud de un niño de pureza y de verdad hacia nosotros mismos y poder pasar esta intención en todo lo que uno haga y así el estrés se va